¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. En noches de censo, Resolución Miscelánea Fiscal 2022. Presenta, Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitado especial, Maestro en Derecho Fiscal, Licenciado en Derecho y Contador Público, Vicente Ortiz Justiz.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 Este es su programa, el último programa de, de este año 2021, Noches de Census. Y pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema que pues a, a la luz de, de los recientes acontecimientos de la publicación de la resolución miscelánea, pues es importante abordar algunos, eh, algunas opiniones que nos va a compartir nuestro invitado especial del día de hoy, que les menciono es el maestro en Derecho Fiscal, licenciado en Derecho contador público Vicente Ortiz Justice, que en unos momentitos más ya lo vamos a presentar, vamos a leer parte de su semblanza, y pues daremos inicio con este tema bastante importante, de resolución miscelánea, eh, partiéndolo y viéndolo desde un punto de vista de qué es la miscelánea, de eh, aquellos beneficios o facultades, de aquellos um, momentos en que la miscelánea también llega a sobrepasar eh, los aspectos de la ley, eh, un tema bastante interesante viendo desde esa óptica. Pues sean bienvenidos, este es su programa. Nuevamente les comento, pues el día de hoy nos estamos despidiendo precisamente en este programa de este año, pero pues continuaremos en el año 2022 que nos depara muchas cosas buenas eh, para el ejercicio de nuestra profesión, para nuestros amigos contadores, abogados, administradores, empresarios que todo este año nos estuvieron viendo y a su servidor en esta última etapa, los que acompañaron al maestro Aranda, pues el agradecimiento de parte de la familia Census, y pues vamos a dar inicio, como es costumbre, a la parte de las noticias para regresar a la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Vamos con las noticias. Pues bien, menos mal, el SAT te avisará si te embarga. El hecho de que a partir del 2022 el SAT pueda notificar al contribuyente por medio del buzón tributario que le embargará sus cuentas de banco o algún bien inmueble no es algo tan negativo, ya que por lo menos le avisarán, afirmó Diego Cuevas, estandía socio de la firma GLZ Abogados. Como segunda noticia, sube el impuesto para tus cigarros y refrescos, así quedará en 2022. Para 2022 la dependencia determinó que la cuota a pagar por cigarro sea de 0.5484 centavos, es decir, 7.36% más que en este año que está a punto de terminar. En el caso de los refrescos, el aumento del IEP será del 6.9%, pues la cuota a pagar en 2022 será de 1.3936 pesos por litro, es decir, 9 centavos más que el pago actual. La gasolina magna 5.49 pesos por litro tenemos 38 centavos más gasolina premium 4.63 pesos por litro 32 centavos más y el diésel 6.03 pesos por litro 41 centavos más y como tercera y última noticia para pasar a la presentación de nuestro invitado tenemos especialistas prevén amparos contra límite a deducción de créditos incobrables se trata de otra de las disposiciones fiscales que tendrá mucha polémica el cambio en el artículo 27 fracción quinta 15 de la ley del ISR que establece que el contribuyente solo podrá deducir un crédito incobrable si se va a juicio y obtiene una sentencia firme y luego puede comprobar que hizo los esfuerzos de cobro. Explicó que se tienen dos momentos para interponer el amparo. Cuando entra en vigor la ley que es el próximo año tienen 30 días o bien en el primer acto de aplicación, es decir, cuando ellos quieran deducir estos créditos incobrables y la autoridad les dice que no, se debe de interponer al amparo contra ese acto que sería en la declaración anual del año 2022. Pues estas han sido las noticias, las últimas noticias de este año 2021 y regresamos para efectos de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy. Regresamos. Pues bien, amigos, el día de hoy tenemos un invitado especial. A mí me complace presentarles al maestro en Derecho Fiscal, licenciado en Derecho y Contador Público, Vicente Ortiz Justiz, que pues es parte también eh, de la familia Census. Eh, por aquí lo hemos tenido en, en esta casa capacitadora. Y pues es un gusto en esta primera vez como eh, invitado eh, personal, en este caso, yo a la titularidad del programa, pues no me había tocado esa oportunidad de poder tenerlo en este programa. Es un gusto, maestro, tenerlo aquí entre nosotros. Pues el día de hoy vamos a abordar estos temas y me voy a permitir leer parte de su semblanza eh, bastante interesante, bastante importante ya de mucha trayectoria. El maestro tiene estudios de contador público egresado de la ESCA, del Instituto Politécnico Nacional. También es licenciado en Derecho y maestría en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra Nacional de Abogados. Tienes, es certificado en Derecho Internacional por la Universidad merino de Italia. Dentro de la experiencia eh, que tiene, podemos mencionar que es expresidente de la Academia Fiscal Mexicana, Colegio de Especialistas Fiscales, delegado nacional de la Asociación de Abogados Litigantes de México, medalla por trayectoria profesional por la Asociación de Abogados Litigantes de México, y presidente del Comité Fiscal de la firma UC ANSIES Global. Eh, pues es un gusto eh, eh, contar con su presencia, maestro Vicente, y pues le cedo el micrófono para que pueda saludar a nuestra audiencia y podamos eh, pues ir introduciéndonos a este maravilloso tema que es la resolución miscelánea. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación con la gran familia census. Les debo de aclarar que lo de la gran familia census lo yo. Me fue un, ya una, un gusto y que fuimos integrándonos poco a poco y bueno, pues ya. La, cada vez es más grande la familia Ascenso, y ahora contamos con gente valiosa como aquí usted para que esté y nos acompañe, y pues ahora sí con los programas, y nos, ahora sí, y nos ilustren con todos los invitados que nos llegan y que hoy, pues me dieron la oportunidad de participar con ustedes, y de alguna manera, pues despedirme de, de la gran familia Ascenso a través de estos medios, dándole las gracias por el apoyo durante el 2021, y que, pues ahí estaremos en 2022 tratando de aportar, como siempre, nuestra labor de comunicadores es compartir el conocimiento para todos ustedes y esa es una gran labor que a través de las redes hace la gran familia Censos. Y bueno, pues aquí estoy a la orden con todo esto interesante que pues, nos cae, como de costumbre, un día antes del Día de los Inocentes, la resolución miscelánea. Y que bueno, pues para ello vamos a platicar. Así es, Así es, maestro, pues, eh, encantado de tenerlo nuevamente, y pues sí, es un tema bastante eh, importante y también controvertido, ¿no?, de los alcances que va a tener esta miscelánea, de los alcances que pudiera tener la resolución miscelánea, precisamente el día 27, por ahí, tenemos la sorpresa de que ya se publica esta resolución miscelánea, reglas de carácter general, precisamente que, pues, estaban esperando para ver si podrá, por ahí había algo de, de luz en, en diversos aspectos, ¿no?, que quedaron por ahí, eh, pendientes en la reforma fiscal, pero pues es importante que como contadores, como abogados, como empresarios, como administradores, pues vayamos analizando este documento bastante amplio, pero que nos va a poder eh, ayudar a determinar en algún dado caso los cursos de acción a seguir, ya sea cursos de acción legales, cursos de acción eh, en materia fiscal, administrativa, para que eh, pueda tener un buen fin, un buen manejo nuestra organización. Pues maestro, ¿qué nos puede comp compartir? ¿Qué es la resolución miscelánea? Eh, ¿Para yo... qué nos sirve eh, eh, toda esta primera parte de la miscelánea? Bueno, primero vamos, me gustaría puntualizar muchos aspectos aquí en materia de, de la conceptualización, precisamente para ver el alcance y hasta dónde es su área de competencia de la resolución y hasta dónde ya regresó sobre él. Primero vamos a recordar y, y lo he tocado en algunas otras pláticas aquí con la gran familia de Censos, pues que la resolución miscelánea, andamos por los 41, casi 42 resoluciones misceláneas, derivado de lo siguiente, para que se dé una idea cómo nace todo esto. Eh, hasta 1977 y la reforma fiscal del 78 venía consigo Destrozar todas las bases especiales de tributación que estaban vigentes hasta esa fecha, derivado que eran unos verdaderos paraísos fiscales. Siempre les pongo el ejemplo más claro, la industria de la construcción, que su única preocupación en materia de impuesto era pagar el 1% sobre la estimación autorizada. Hasta ahí era su problema de impuesto. De la renta. Estaba bajo unos regímenes especiales de tributación. Y en enero del 78, pues, empiezan a desaparecer, entrar al régimen general de ley, a empaparse de lo que eran los asientos contables y los resultados fiscales, y empezar a verse comprometido a una serie de declaraciones, que en aquel entonces los contadores decíamos que cobrábamos por kilo, era por kilo de declaraciones, porque no había formato múltiple, cada impuesto tenía su formato, más los locales era un buen de papel que se armaba. Bueno, en esa reforma, pues surge, se acaban las bases de tributación, muchos entran a un régimen y ya más para ellos complicado en ese momento, y de paso, de golpe, nos en el IVA. Y entonces nos dicen, más que el IVA lo vieron tan complicado, en ese momento no sabíamos entender el IVA porque era completamente diferente a lo que era el impuesto de ingresos mercantiles, que era el impuesto en cascada. Entonces, hablar de IVA causado, IVA por acreditar, IVA pagado, IVA cobrado, era algo que no entendíamos en esa época. Entonces, la ley también, por lo complicado, le dio un vacación legis de dos años, o sea, que prácticamente entró en vigor, o sea, entonces nace en el 78, pero su aplicación empieza el 1 de enero de 1980, y seguíamos en la misma, no, o sea, no se entendía, y la autoridad no veía la forma en que de alguna manera, pues, se fueran cumpliendo las cosas como las disposiciones cada año se hacían de la reforma, y como siempre en cada año nos pasaba, no terminas de aprender de la reforma, ya viene la del siguiente año y va de nuevo. Entonces, para entrar ese 1980, iniciamos, y evidentemente en los primeros meses es la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Pues la experiencia de todas las cosas que se van dificultando en el cumplimiento de las nuevas obligaciones fiscales. Entonces, la autoridad, de alguna manera, en el antiguo código, no, no en el artículo que ahorita vamos a mencionar, pues busca la manera de explicarle al contribuyente de alguna o de otra manera cómo hacer cada cosa que había de novedad. Pero cuando hablamos de eso, si había un cambio en honorarios, se implicaba hablar al mismo tiempo el cuestión de ICR, cuestión de IVA, cuestión de retenciones y cuestión de todo. Entonces era un revoltijo. Entonces, dice la autoridad, pues, les voy a emitir una resolución administrativa. Entonces, nuestra primera resolución miscelánea nace en marzo de 1980. Nuestra primera resolución miscelánea. Pero aquí viene la puntualidad. Ya ahorita, inclusive, en los formatos que emite el Congreso, cuando hicieron la reforma fiscal, dicen... Resolución, no hablan de resolución, dicen miscelánea fiscal. Y eso hace que mucha gente se enrede. Entonces, hay dos misceláneas fiscales. No. El primero es un decreto por el que se reforman leyes fiscales. ¿A través de qué? De su proceso de iniciativa con la Cámara de Origen, que es de diputados, y que como es el pueblo el que decide cómo quiere contribuir, de qué forma para satisfacer las necesidades del pueblo a través de su gobierno, siempre la materia en positiva iniciativa será la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, y obviamente con las opciones de ser Cámara Revisora, la Cámara de Senadores, y regresar al Parlamento, hacer de la Cámara, la Comisión, y todo lo que es el nacimiento de la ley. Entonces, es un decreto para modificar leyes, no es miscelánea fiscal, son reformas a las leyes fiscales, ¿Por qué se le llamó al misceláneo fiscal después a todo? Ah, porque en ese, en ese marzo de 80, si había una aclaración de honorarios, le metías IVA, todo un collage de todas las obligaciones, de todos los todos revueltos sobre el tema que estaba hablando. No, no le encontrabas así que, a ver, primero vamos a hablar las, las cuestiones de ICR, después de IVA, de código, no, no. Todo lo que se refería al tema, claro, estaba revuelto. Y es como cuando vas a una tiendita, una miscelánea y te paras en la tienda y lo mismo encuentras los chiles con la salsa, con los jitomates, con la sal y con todo revuelto y dices dame este, dame este, dame del otro. Entonces precisamente dice miscelánea, o sea, revoltijo de todo para aclararte un tema en particular. Ah, eso es miscelánea fiscal. Ah, ¿por qué resolución? Porque es una resolución administrativa. Y ahí es lo importante que debemos de entender. La jerarquía de leyes está la constitución, a la par los tratados internacionales mientras no contravengan la constitución, abajo las leyes generales y las leyes federales. Luego las leyes locales, entre ellas las constituciones de los estados. Después vienen los reglamentos en cuarto lugar. Y en quinto lugar, y entre otras, ya podríamos encontrar las resoluciones administrativas. Entonces, por jerarquía nunca podrá sobrepasar la de más de abajo hacia la de arriba. Debe de explicarlo, eh, debe aclararlo, debe auxiliarlo, pero nunca superarlo. No, no Si en el momento en que supere una cuestión de una estructura normativa inferior a la superior, pues entonces ya estamos legislando. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la, lo que es miscelánea fiscal y ahora RMS resolución miscelánea resolución porque es una resolución administrativa, miscelánea fiscal porque ahí meten de todo, de todo lo que necesite la autoridad para darte o explicarte los mejores caminos y las mejores formas darte los formatos, los papeles el procedimiento, la ventanilla a quien es para explicar cómo debes de cumplir lo que las leyes y reglamentos que están por encima de resolución tienes que cumplir por eso una resolución administrativa eran facilidades administrativas para poder cumplir con tus obligaciones fiscales. Pero ya todo le llama miscelánea fiscal y entonces a veces también le llama miscelánea la reforma y no es una miscelánea fiscal. Y esta es una miscelánea, pero es una resolución administrativa que no puede ir más allá del reglamento ni mucho menos más allá de las leyes y menos de las que están hasta arriba prácticamente, al rato ya van a querer aumentar algún artículo que no esté ni en la Constitución, ¿verdad? Pues, bueno. Claro, no, pues, bastante importante maestro, eh, pues prácticamente estamos recibiendo una, una cátedra ahí de, primero de Derecho Constitucional, Jerarquía de Leyes, y, y bastante importante para nuestro, nuestro auditorio, las personas que nos están viendo esa distinción entre los conceptos que en algún momento pueden llegar a confundirse. Precisamente por ahí encontramos en, eh, en el Internet, encontramos en las redes sociales es, esa palabra miscelánea eh, asociada precisamente a la reforma, ¿no? Al decreto, sí. como nos no, no lo manifiesta el maestro Vicente. Y después estábamos esperando otra miscelánea. Y precisamente, pues los que no estamos eh, tan involucrados en este tema los que tal vez no somos contadores, no somos abogados, no somos administradores, decimos, oye, ¿por qué hay dos misceláneas? Como nos los comenta el maestro, ¿no? O ¿por qué le llamas miscelánea al decreto de reforma? ¿Y por qué le, le llamas miscelánea a esta parte que estamos esperando que se publicó el, el día 27? ¿no? Y también esa distinción importante del de, eh, poder que tiene aquella facultad para emitir cada una de estas... Eh, de estas disposiciones, ¿no? Eh, eh, la primera lleva todo un proceso legislativo, de acuerdo a como lo comenta en esa Cámara de Origen, que tiene que ser la Cámara de Diputados en materia de impuestos, y esa Cámara revisora, la Cámara de Senadores, y se regresa a la Cámara de Diputados, perfectos efectos de eh, su aprobación, ¿no? Eh, esa ese Todo ese proceso de legislativo hace que la ley como tal, pues tenga esa característica de ley, porque pasó por el proceso legislativo. En cambio, la resolución miscelánea de la que estamos hablando el día de hoy, de la del día 27, pues prácticamente no pasó por ese proceso legislativo, sino es de orden administrativo. Y esta, este primer arranque que nos hace eh, ver el maestro Vicente, pues nos va a ayudar a entender qué va a pasar después en esas partes que la miscelánea quiere sobrepasar a la ley. ¿Por qué tú no pasaste por un proceso legislativo? A ti solamente te eh, emite, precisamente el poder ejecutivo como una como unas reglas de carácter general como se manifiestan como pasa con las reglas eh, de comercio exterior como pasa en este caso con las reglas de carácter general en materia fiscal pues eh, le, le sigo dejando la palabra maestro para que continuemos con esta esta historia eh, me, me parece bastante importante yo también no no, no tenía el, el o no me había preocupado de ver de dónde nacieron estas resoluciones no pero pero pues siempre se aprende de, de expertos como usted. Pues no había necesidad, lo que pasa es que a mí me tocó vivir, o sea, es una forma de, com, de, com, de confesar que ya somos arqueología <ríe> en este sentido, ¿no? Pues yo ando uh. trabajando en esto desde 1900, precisamente desde el 75, 77, andábamos en estas, ya en, empezando a meternos en estos líos medio complicados. Bien, bueno, pues esta resolución administrativa que emana el poder ejecutivo a través del despacho principal, entiéndase como despacho principal que el titular del ejecutivo, que es el presidente, se tiene que auxiliar de sus secretarías de Estado que cada una es una especialidad para enfrentar las necesidades de la nación. Y en el caso de la competencia de la recaudación, le recae a la Secretaría de Hacienda y utiliza los medios de especialización de carrera y todo a través del sistema de administración tributaria, SAT Satanás, como lo quieran ver no, <risa> no y se los digo siempre como ejemplo de anécdota en los este en la Santa Inquisición estaba ubicada en, el, en los quemaderos de San Marcos, donde está ahí está la alameda, delantito, la estatua de José Martí, enfrentita ahora está las oficinas centrales de, del SAT, SAT? Pues es, Quiere decir que la agua en los genes fue la Inquisición y ahí va emparejado el demonio por ahí en, en todos estos pecados de lo que venimos platicando. Pero mira, déjame también dar el fundamento. ¿Claro? En muchos de los casos. Decíamos que el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, alguna vez lo criticamos que era letra muerta, porque siempre decía: es obligación, ahora sí que del sujeto activo, del, del Estado y de la autoridad sendaria, emitir y hacer públicos todos los, todos los elementos necesarios para informar al contribuyente, salvo aquellos que considere confidenciales. Pues ahí prácticamente se reservaba las diferentes alternativas, convenios, soluciones, criterios, acciones, procedimientos, de alguna manera que le podían servir al otro para no pecar, ¿no? Para anticiparse. Tienes escondidos como para que yo no me dé cuenta de qué me puedes ofrecer y qué me puedes hacer y, y probar no estás publicando los fondos, ese era el concepto sin embargo en este artículo 33, reacción primera le da vida precisamente a, a las facultades de poder emitir cualquier elemento del cumplimiento de las contribuyentes. y es el fundamento con el que le damos vida a la resolución miscelánea el artículo 33, fracción primera. Y bueno, pues... Recording progress. Difumarlo. entonces vamos a crear este en la publicamos en con la experiencia del pecado pero en los últimos años está pasando una cosa muy curiosa contrario a su naturaleza emite la reforma todavía no sé todavía ni la termino de estudiar todavía no entra en vigencia por lo tanto todavía no la conozco y me dices que el elemento que me va a decir cómo voy a cumplir mis obligaciones pues está bien pero iba aparejado con aquello que se, se estaba complicando para que me auxilias a resolverlo. Entonces, me estás dando la, sal, la salvación de mis problemas cuando todavía no los tengo y me publican la resolución miscelánea todavía en el mes de diciembre. O sea, todavía ni entra en vigor la reforma y ya me echaste la resolución miscelánea. ¿Y qué va a pasar? Eh, ahorita que tenemos, con un cambio de impuestos sobre la renta, con el reciclo. Eh, con todas las adecuaciones del código, y no solo nos cayó la resolución miscelánea, no sé si se percataron todos ustedes que el día de ayer empezaron el tiraje de diferencias divas por todos lados y se la mandaron a medio mundo. ¿Por qué? Porque hay un problema en que no se aplicaron los FDIs, como siempre, también su sistema está medio raro de la autoridad, y con esa frase que todos conocemos, tiene otros datos, pues con otros datos, <risa> Ya nos quitó, ya no cuadramos nada más que la modificación al artículo del código 17 del H hasta acá revísenlo y entonces en una fracción y si no me equivoco, este, y si me equivoco y me corrigen por favor de la fracción, va a representar que si la autoridad tiene otros datos va a ser una causal de suspensión de sellos pues así con la lista y que todo le encontraron pecados y que todo no cuadra con nada, según el sal y les mandó un tiraje a todo mundo, pues ahora va a resultar que si suspenden los sellos, pues economía cero, nadie va a facturar en este país porque tienen suspendidos los sellos digitales. Claro, maestro. Pues eh, eh, aquí a nuestra audiencia, que, que por ahí creo que como que se, se, se trabó un poquito el video, pues el maestro nos, nos estaba compartiendo la, el fundamento precisamente de esta resolución miscelánea de la obligación que tiene la autoridad manifestada en el artículo 33, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, y precisamente esto esto que, que comentó al último, no eh, pues pensamos que era eh, nuestra broma del Día de los Inocentes, el día 28 cuando llegan todos los correos, no y precisamente yo creo que, es una aproximación a todo lo que, toda la, la uh, me gusta esa palabra que también he escuchado ahí en uno de nuestros invitados, la, la CFDITIS que tiene el, eh, la autoridad, ¿no? Que, eh, considerando de que todo es CFDI. Y me tocó ver también algunos análisis de, de, esos, de esos datos, de esos otros datos que tiene, y precisamente solo, solamente toma en cuenta PUEs, ¿no? Ni siquiera toma en cuenta el IVA que se causa en complementos de recepción de pago, no toma en cuenta que posiblemente se emitió después eh, eh, el CFDI y la operación está sujeta a algún otro momento de acumulación o para efectos de IVA se cobró antes. Cuestiones de ese tipo que todavía no están eh, amarradas con alguna eh, herramienta tecnológica que pueda tener la autoridad. Pero las miras y, y esta, esta primera prueba que, a la que fuimos expuestos el día 28, pues yo creo que es... Eh, como que un aviso de lo que, de lo que se viene no a los contribuyentes. Me, me determinas según diferencia, diferencias del IVA causado y pues muchas personas se espantaron ¿no? y dijeron, oye, es que el SAT dice que le debo, pero en realidad no, no decía que le debes, decía que las, las, el IVA que tú le declaraste no era el mismo que ellos tienen. Ni siquiera se estaba contemplando la parte del IVA acreditable para determinar por ahí, en dado caso, algún impuesto a cargo, algún impuesto a favor. Y de ahí surgieron las preguntas de qué hago, aclaro, y si no aclaro, precisamente ahí tiene la leyenda, el correo, de que si no se aclara, como una advertencia, se procedería a la suspensión, a la eh, cancelación de los sellos digitales, ¿no?, para efectos de la facturación. Y en este caso, ya como advertencia, pues los contribuyentes llegan a, a un estado de decir, oye, cómo lo aclaro? Porque no es una invitación y no me dijiste ni cómo lo aclaro, o tengo que ir, presento un escrito libre o qué cosa hago, ¿no? Y precisamente toda esta parte del 27, donde sale la resolución miscelánea, que ya nos dio el fundamento el maestro, y esta parte de los correos que han estado llegando, pues es eh, la fiscalización que va a iniciar, bueno, que ya inició desde hace algunos años la autoridad fiscal para efectos de comprobar el debido cumplimiento, pero yo creo que todavía estamos en, en, en pañales en esa parte, porque las, las herramientas tecnológicas todavía no detectan ciertos actos que nunca los van a detectar, ¿ok? Nunca los van a detectar, por ejemplo, momentos de acumulación para personas morales cómo te vas a dar cuenta, cuando se entregó el bien, mediante medios tecnológicos, cuándo es exigible el pago, cuestiones de ese tipo, porque solamente te vas al CFDI cuando en realidad no es así. Pues seguimos con, con el tema de resolución miscelánea, aquí con el maestro Vicente, por ahí saludos, tenemos ahí algunos eh, saludos en, en las redes sociales, Alberto de Hoyos, Vero, Vero Rodríguez dice, buenas noches contador, saludos a Alberto de Hoyos, Yendi Ramírez, Jorge Díaz, Yarri Gagui, tenemos aquí Eduardo López. Saludos para todos los que nos están viendo por ahí. Ya, ya llegamos a los 50, 53, creo que ha sido de los, de los programas más concurridos aquí en Noches de Census, viendo al maestro Vicente Ortiz Justiz. Pues continuamos con el maestro. Bueno, pues y siguiendo con la tónica de ir calentando motores con esta famosa resolución administrativa, efectivamente. La autoridad se quiere centrar en, en lo que es en los estados de cuenta y los FDIs para poder fincar su presuntiva con la que ya pueda determinar que es un personaje incumplido, ¿no? Y que en todos los aspectos, pues, va a repercutir en esa suspensión de sellos digitales primordialmente, ¿no? Pero bien, eso ya lo sabemos, pero ahora fíjense cómo vamos a enlazar la resolución miscelánea, como siempre, jala mucho de lo anterior viene incorporando las adecuaciones, los cambios, pero pues viene, viene siendo una vigencia anual y por lo tanto de las cosas que no cambian, pues las viene jalando. Entonces, cuando vemos que vienen 658 páginas de la resolución miscelánea y nos dan el día 27 ya estamos hablando de ella, pues van a decir, híjole, pues qué tan rápido es para, para estudiarse toda la resolución miscelánea. No, todavía, todavía necesita muchos toques ahí de análisis, pero en realidad vamos para que en términos generales toda la familia César y todo lo que nos están viendo, vean por qué hay que echarle un poquito más de interés. Yo creo que es una de las resoluciones en las que muchas veces, si de por sí debiera ser así, debes de tener la ley y la resolución e ir comparando. ¿Por qué razón? Si la reforma fiscal en su afán recaudatorio, como ya hemos platicado, cómo evolucionaron los impuestos, precisamente en la misma época que en parto, hasta llegar a agotar todos los medios este, coercitivos y empezar a ponerse rojos. Para los que no nos han escuchado en los temas anteriores que he platicado, vamos a hablar, que la, y no lo voy a hacer muy larga porque si no, no abarcamos todo el tema, pero al final, ¿cuál es el objetivo? Siempre. Palabra fiscalización significa recaudar. Para recaudar quiero perfeccionar en un estilo ya floja entre contribuyente y autoridad. En ese, en ese orden ha ido evolucionando primero, en generando de ser controlador exclusivo de la información y de las declaraciones autorizadas, a de los bancos, después eh, empiezan eh, a generarse otros instrumentos, los inicios de la plataforma, hasta llegar a lo que es la tecnología con el afán de erradicar las malas prácticas, erradicar los abusos y erradicar, ahora sí que las operaciones fantasmas y tanto que le agobiaron a la autoridad, gastos excesivos, eh, facturas sin, operaciones inexistentes y muchos detallitos ahí que tuvieron que caer en el 69 de código pero que no fue ni suficiente para la autoridad y entonces empezó a hacer un proceso coercitivo concatenando leyes enfocadas en materia fiscal y nada menos, ley de extinción y dominio, ley contra la delincuencia de organizada, ley de lavado de dinero, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal, el propio Código Fiscal de la Federación y para rematar la Ley de Seguridad Nacional. Siete demonios o seis demonios se acompañan al diablo mayor que es el código fiscal para hacerle al rey satanás satisfacer y ser coercitivo y rodear a todos los contribuyentes y a aquellos que han de índole delictiva pues lograr prácticamente erradicarlo, aún así no se ha logrado y entonces también buscó meter ese rojo a la estrategia fiscal a través de los esquemas eso afectando un poco el hecho de lo que ha señalado la Corte Internacional, que siempre ha definido que la planeación fiscal no solo es un derecho, es una obligación en virtud que se debe de ubicar al contribuyente en la mejor situación jurídica que le convenga, precisamente para el fortalecimiento de la nación, porque si cae equivocadamente y se desploma, pues al desplome de los negocios, el desplome de la economía y al final de cuentas generas desempleo y generas delincuencia poco flujo y ya hemos vivido situaciones como Ciudad Cero, como ha sido Salina Cruz, que han quedado paralizados completamente. Entonces, realmente la estructura de un, del pensar y en adecuar conforme a derecho, no estoy diciendo cosas raras, este, es lo mejor para que permanezca en la economía ese ente económico, ese ente emprendedor, que bien se dice, entra al mundo de la especulación, porque pretende ganar, pero puede perder. Y bien, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, pues, en los aspectos propiamente de este conjunto de leyes coercitivas que buscan y luego cerrar, ponerse rojos, empezó a cometerse excesos. Excesos que vienen marcados en la reforma. Y si la reforma en las leyes vienen marcados esos excesos, pues su cumplimiento o sus adecuaciones en reglamento van a ser igual y, la, y de la misma tónica tiene que ir la resolución miscelánea. Si la, si la ley transgrede derechos humanos, transgrede garantías, pues el cumplimiento de esa transgresión pues va a, va a seguir la misma secuencia de la resolución miscelánea. Para ejemplos, nos dice el Código Fiscal de la Federación que cuando a lo mejor un representante legal de una empresa a título personal cae en una situación negativa en lista negra o le es suspendido sus sellos digitales, va a repercutir en la sociedad a la que está trabajando. Otra, que por el hecho de ser socio y accionista de otros, me voy no voy a poder, en la sociedad que esté de acá, no voy a poder estar en el régimen simplificado de confianza. Otra. Conforme se van reformando, suspendiendo y embargando los sellos, embargando las cuentas, congelándolas y luego el procedimiento del embargo, pues en esos tres ejemplos, para no meterme en camisas de once varas, estamos haciendo una transgresión de derechos. ¿Por qué? Primero, con el reciclo, podemos caer en un trato desigual a iguales. Dos, al final de cuentas no es proporcional ni equitativo, ni va en función de la capacidad contributiva. Otra, en el proceso en el que se están ejecutando las reformas y la forma indebida en que están afectando otras esferas jurídicas de la cual estás fiscalizando y te estás castigando porque algunos de tus miembros que bien se ha dicho ante una persona moral es un ente jurídico distinto desde que la integran porque los efectos jurídicos del otro me tienen que afectar a este a esta esfera jurídica de este ente como consecuencia estoy ahí ya violando garantías de los derechos a la personalidad, a la identidad, y de igual manera en en toda en el procedimiento de llevar a cabo estas acciones, pues es obvio que en el proceso de defensa, y ahorita también restringiendo hasta la PRODECON, pues estoy afectando el debido proceso. Entonces, si sumamos que hay una transgresión de derechos, de violación de igualdad, de proporcionalidad, de equidad, de capacidad contributiva, de debido proceso, de libertad, porque ya la libertad la hemos tenido restringida desde el momento en que ciertas acciones que de alguna manera se involucran para detener tu operatividad están inhibiendo tu libre derecho ha realizado una actividad lícita para subsistir, por lo tanto están afectando nada más tu libertad, sino tu vida, tu mínimo vital, el tuyo, de tu familia y de tus empleados. Entonces, ante ese cúmulo que se va sumando en toda esta cuestión que está sucediendo, sobre todo con los sellos digitales, con la firma electrónica, con las condicionantes de, de ser culpable como persona física que qué tiene que ser culpable en la empresa. Y entre todas esas cosas que se van reformando que se viene en la reforma fiscal de una manera más tajante, pues obviamente está impactando porque en el procedimiento que te está transgrediendo derechos en el Código Fiscal, en donde es el capítulo del artículo 7 de medios electrónicos, y está totalmente transgrediendo, y que está haciendo la resolución miscelánea, pues está diciendo los procedimientos para que esas cosas pasen. Entonces, de alguna manera está ratificando, confirmando la acción indebida que está marcando el código. Entonces, desde ahí tenemos, ya estamos viendo que la resolución, o oh, así, condición sine qua non, a, a fuercitas, está cayendo en, en, el, en, en violaciones, en función de que sigue las órdenes de su ley superior, que es el código ley de impuestos sobre la renta. Entonces, esta resolución miscelánea que va a confirmar esos actos fuera de transgresión que está haciendo la autoridad en ese afán eh, desenfrenado de tener dinero, pues este, automáticamente hay que verlo, porque así como nos está pegando, también va a ser el elemento de defensa, el utilizar los excesos de la resolución miscelánea, que en su redacción, por ampliar el procedimiento, está yéndose no solamente siguiendo a las transgresiones de la ley, sino que además le está poniendo de su cosecha la resolución miscelánea, y entonces, por consiguiente, se va a estar cayendo en situaciones, pues, confloverse con la autoridad y tanto lo pensó la autoridad que también como que le quiere golpear y bajarle fuerza a la PRODICON para que en proceso de auditoría en la cuestión de los acuerdos conclusivos y evidentemente disminuir las facultades en la mesa de trabajo para poder ahí hacer la negociación ante la autoridad porque es en el único lugar donde puedes negociar y solamente derivado de las auditorías porque en un juicio de nulidad, pues por eso se llama juicio de nulidad tribunal, o ganes o pierdes, pues no, aquí no hay términos medios, y al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Pues ¿qué está pasando? Que nos vamos a ir a las instancias, y en una de esas vamos a terminar en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero imagínense ustedes, el proceso de la revisión, el proceso de la, la inconformidad, ya sea por recurso administrativo, por juicio de nulidad, por amparo, y, o llevarlo a la corte interamericana, ¿qué va a pasar? ¿O qué dice la autoridad? Sí, y a lo mejor me ganas. Pero mientras, ¿qué vas a hacer? Con un día que te suspenda los sellos con la semana, con un día que te congele las cuentas, ¿qué vas a hacer? Te paralizo. Y es día de nómina, de seguro social, de pago a proveedores. Voy a... In, voy... Como consecuencia de esa inhibición y esa violación de mi libertad y, y como consecuencia daño también a mi derecho a la vida, a mi mínimo vital, en estas acciones, ¿qué vas a provocar? Pues vas a provocar que también me destroces porque al no tener recursos ni poderme mover, no puedo entregar, no puedo ven, eh, cobrar y por lo tanto al no cobrar tampoco le puedo pagar a mi proveedor. Yo regularizo todo ante la autoridad, es más cedo, aunque el pago no es acto consentido, yo cubo les pago, lo que sea, para liberarme. Pero en lo que me libero, ya quedé con una serie de incumplimientos y voy a tener también problemas de controversias de carácter civil y carácter mercantil, clientes y proveedores. Entonces, ¿qué va a hacer todo esto? Que esta resolución miscelánea, junto con la reforma fiscal... No nos deja ni siquiera porque, por el debido proceso, es un largo el periodo en que se nos dé la justicia. Y en ese momento, pues para entonces ya estoy muerto de hambre porque no tengo ni un peso en la cuenta, ¿no? Entonces yo les he dicho a todo el mundo y les he dicho a todos: pues mira, tiene una empresa limpia al paralelo la que tiene. Para que con eso hagas. Y también la reforma lo contempló. Oye, que si vas a facturar algo que no tienes porque estás facturando para salvarte de la otra, también te voy a tronar pues Sí, perfecto, tienes razón, porque entonces también estoy haciendo operaciones inexistentes porque la otra empresa va a cobrar lo que no tiene. No, me queda claro que ahí ya me partí. Pero voy a generar mis nuevas compras y mis nuevas ventas con la nueva empresa para subsistir y poder sanear y poder cumplir con los demás pasivos. ¿Pero por qué tengo que recurrir a una empresa alterna? Si en teoría es tanto el, la cosecha de violaciones que vienen ahí en todas estas leyes normativas que el amparo de la justicia y la suspensión provisional en el cual deja la situación como está hasta que se resuelva, debería de ser expedita, rápida, como lo quieran escuchar, en de término para que no dañaras porque con eso aunque conceda la suspensión provisional después de dos meses o de mes y medio pues mientras ya también ya, ya que suspendió provisional pues ya, ya, sí, en situación como está pues ya para ese momento ya estoy muerto de hambre ¿no? Ya, ya, ya me metí en muchos líos, entonces ¿por qué retomo esto a la par cuando estamos hablando hoy de resolución miscelánea fiscal? ¿por qué? porque hay que analizarla hay que tomar los puntos de cumplimiento, porque también hace muchas precisiones que no están mal, nos da caminito para que podamos materializar el acto. Cuando nos das los elementos y los pasos y te los cumplo, siempre he dicho que la materia del acto precisamente es una materia es tridimensional, palpable, legible, tangible, visible, tocable, añorable, olfateable también, como son un inventario, Tenerlos todos comprobados como materialidad y con ello, siguiendo los pasos, que te da la facilidad esta resolución eh, miscelánea, pues entonces pasa a estar, digamos, que cubierto ante la posible titubeo o duda de tus operaciones que tengas con la autoridad. Malo es... Bueno, trabajas con alguien que cumpliste, es que hubo la operación, sí, el acto jurídico sí fue efectivamente realizado, pero tiene pérdidas, sí, pues dije, pues con pérdida, pues a lo mejor vende una facturita, pues me gana unos centavitos, lo cachan, lo suspenden, y eso fue después de que operó contigo, y te lleguen a ti impactar, y entonces vas a tener que demostrar la materia del acto. Entonces vas a tener que estudiarte esta resolución miscelánea, que sí te está marcando, o te está haciendo precisiones en los pasos que tienes que seguir para justificar tus actos jurídicos y de alguna manera minimizar la controversia con la autoridad. Claro, maestro. Pues eh, bastante importante esta parte que nos, que nos comenta de, de la repercusión o ese caminito que lleva a la resolución miscelánea de... Eh, de estar en contra de estos principios, principios constitucionales, precisamente de las contribuciones que nos, que nos mencionó el maestro, como es la proporcionalidad, la equidad, la igualdad, eh, esa capacidad contributiva que muchas veces, y siempre lo he tenido la, la confundimos por ahí con la capacidad económica, esa, esa expresión en realidad de la capacidad del sujeto pasivo para poder contribuir, a los gastos públicos como una obligación constitucional, y de que derivado de, de estos um, estas deficiencias que en algún momento pueda tener la ley, pues se van en ese caminito y se van aterrizando precisamente la resolución miscelánea. Y como decía el maestro, pues de ahí todavía le pone la, a, a, de su cosecha, ¿no? Le pone a su cosecha el ejecutivo eh, el, a, eh, mediante reglas de carácter general, queriendo sobrepasar en algún momento algunas disposiciones que ya están establecidas en la ley. Es importante que como contadores, todos los colegas que nos están viendo, eh, los empresarios, pues eh, nos metamos al estudio precisamente de esta resolución miscelánea. Como decía el maestro, oye, pues si salió el día 27 y ya ahorita ya la tienes eh, leída por completo, pues en realidad al, algunas disposiciones pues vienen de resoluciones misceláneas anteriores, ¿no? de algunos otros años. Hay algunos puntos específicos que en este... En esta resolución miscelánea se estaban esperando precisamente cómo era la parte del régimen simplificado de confianza, aquel periodo de transición. Cuestiones que en este momento a los empresarios, a los contadores, a todo a aquel que esté involucrado en el negocio, pues nos, nos está preocupando. no, Nos está preocupando de si va a presentar aviso, si no iba a presentar aviso, qué iba a pasar con las personas morales. Por ahí ya dentro de los transitorios manejan eh, una fecha del 6 de enero que nos van a dar nuestro... Regalo del Día de Reyes para efectos del cambio del régimen para personas morales, para que ya aparezca el régimen como tal en los sistemas de, del SAT para efectos de la facturación. Pero es importante que pues, nos vayamos estudiando esta parte. Estas pláticas como tal, pues eh, no nos daría tiempo en realidad eh, eh, en adentrarnos a lo que es la resolución miscelánea. Pero yo creo que estamos viendo puntos importantes de, desde otra perspectiva, desde una perspectiva que considero bastante importante, qué es esa, esa afectación que va a tener la resolución miscelánea, de dónde vino y en qué momento sobrepasa o cómo pudiéramos en este caso defendernos. Decía, pues si me voy a, a, al recurso, ya sea de revisión, revocación, me voy al juicio de unidad, me voy al amparo y hasta la Corte Interamericana, pero en realidad pues el, la autoridad me tiene, ahora sea, sí que me tiene agarrado de acá y no me va a soltar hasta que logre el fin recaudatorio por el cual fue emitidas estas reglas, ¿no? Pues maestro, eh, le cedo nuevamente la palabra para poder eh, proseguir con este maravilloso tema de la resolución excedaria. Pues no quiero dejar de tocar, nada más para complementar y vean el alcance de lo que está pasando. Desde el 2011, 10 de junio de 2011, que se reforma el artículo primero constitucional. Fíjense, se oía muy bonito, fíjense cómo se oye tan bonito. Todo mexicano gozará de las garantías individuales que esta constitución otorga. Algunos muchos lo oyeron y dijeron, ¡qué poema! Pero si lo digo irónicamente, personalizando como si yo fuera la constitución, a veces oye bonito, si te digo ahorita yo así, oye, te voy a otorgar las garantías individuales porque se me pegó la gana dártelas. Si quiero no te las doy, o sea... Eh, te las otorgué, soy buena gente, soy muy buena onda, te las voy a otorgar, te las voy a dar, pero pues si quiero no te las doy. Eso fue la primera crítica fuerte que dio desde el 2010, que ya traemos la décima época, por el asunto internacional de Rosendo Radilla, un asunto que es lo que cambia, lo de seminario, nos pega, nos pega eso, y entonces dice la OCDE, empezó a presionar a México de la manera porque de alguna manera nos estaba calificando, dicho de una manera vulgar, como primates, en el sentido de la contemplación, porque ni siquiera hablábamos de derechos humanos, nada más hablábamos de las garantías individuales, que no es lo mismo, como dicen, no es lo mismo, las garantías individuales son los medios jurídicos para la protección de los derechos humanos. Y, y no es ningún favor. Los derechos humanos los tenemos, el ser humano, por el simple hecho de existir, y es obligación de la Constitución contemplarlos. Por eso cambia su redacción y dice que esta Constitución, los derechos humanos, garantías y los valores fundamentales que esta Constitución reconoce. ¿Por qué? Porque la tiene que reconocer. Es obligación en un pacto social del pueblo reconocer los derechos que el ser humano tiene por el simple hecho de existir. Entonces, si ahora tenemos la redacción, tenemos la conjun conjuntamente implícitos la definición de derechos humanos y de garantías, que ya está fortalecida o, de, podemos decir, parchada la constitución arreglada de esa manera para que ante el mundo ya nos viéramos como conocidos de los derechos humanos, pues parece ser que las acciones fueron todo lo contrario. Lo primero lo vieron desde el 2006, marzo de 2006 hasta 2018, trataron de buscarla en materia penal, el establecer de una justicia más expedita, hablando y fortaleciendo la presunción de los y, y se fueron encaminando a otros factores que no es el tema de hoy. Lo cierto es que ha sido una evolución de determinadas leyes, precisamente para que lo sintamos. En materia laboral lo sentimos el 30 de noviembre de 2012 con la reforma laboral, bueno, por ejemplo, la trabajadora doméstica en lugar de decir que iba a tener una estancia, se va a tener una habitación, o sea, buscando todo el entorno favorable, el entorno eh, armonioso que va más allá, del, que va implícito a la tercera generación de los derechos humanos, que son aquellos que a, no te afectan directamente a ti, pero que van en tu entorno para tu calidad de vida. Y de eso nos vamos al 2018 con el fortalecimiento a través de las normas oficiales mexicanas, como era NON 35, que habla de la ergonomía. Entonces, si muchas disposiciones normativas, aunque por desgracia, obligan y generan mayor erogación a las empresas que siempre cumplen, les metes más cosas para cumplir, y de alguna manera les impactas financieramente en su liquidez, en sus utilidades, pero de alguna manera estaba cumpliendo con disposiciones que van encaminadas a armonizar eh, la, la ley, el accionar de la ciudadanía, el ambiente de trabajo y esa disciplina que es ergonómica. Pero bueno, si todas las demás disposiciones van encaminadas, por lo menos en la redacción, a hacer mejor, ofrecer... Mejor norma jurídica para el bienestar social, porque en las leyes fiscales, es por el afán desmedido de recaudar, estás poniendo un Estado que lo primero que hace es ponerte en un Estado de incertidumbre. Si por un lado la reforma nos habla de que al poner costos de precios de impuestos, por decirlo así, un precio de impuestos, ya le llamo precio como se si puede, negociación. Poner pesos a unas tasas del 2,5 y todo lo demás, que en teoría era invitar a, a, a desalentar la informalidad, alentar la, ahora sí que al cumplir, daba facilidades, era más sencillo para muchos y por lo tanto se veía más certeza jurídica. Por un lado, la hice así, se veía con la reforma, pero con el Código oficial de la Federación, con la presuntiva con la, fíjense, la resolución está cayendo en la misma cuestión del código, cae en la suposición, en la subjetividad y en la presunción. Subjetividad, de entrada, cuando hablan del beneficio fiscal por encima del económico, a ver, y, y, y le quieres decir, con eso le quieres dar objetividad, a definirme en qué momento es el beneficio económico, cuantifícamelo, y luego dime en qué momento, cuál es el beneficio, cuál y cuánto lo superó, o cómo lo superó en base en qué o sea, me mete la subjetividad en la razón de negocio, me mete la subjetividad en la fusión, en la decisión de sociedades, en la transformación de sociedades pura presunción, pura apreciación subjetiva entonces, y lo mismo me lo estás llevando a la resolución misera entonces los pasos que yo haga en la resolución para hacerte una aclaración si tú partes subjetivamente a mí me pones complicado como aún como abogado para ponerte la, la, el agravo y la fundamentación clara y objetiva para demostrarte que tú no tienes la razón. Pero ante tu subjetividad, ¿cómo te la combato? Si yo incumplo con un proveedor, no le pago y me cojo intereses, tengo una cuantía y unos intereses. Me enfrento a esa cuantía de intereses y a lo mejor decir no procede, no es, pero estoy hablando sobre un, un, un valor definido ante el criterio de la autoridad, es que supongo que no hay razón de negocio, si por eso no te la concedo, entonces, ¿en qué momento le voy a hacer entrar en razón que no es algo subjetivo, que ni siquiera existe su apreciación o su presunción, que en ningún momento te quise afectar si todo lo hice a través de la naturaleza misma, de mi propio ejercicio, de mi actividad económica? No, no, ni nada más mi intención de impactarte, es más, ni me interesa, o ah, yo te cumple y nos vemos. Ah, pero tú dices que tengo, estoy haciendo acciones, esquemas reportables, estrategias, evasión, defraudación, facturas a pocas, versiones inexistentes y una serie de situaciones que en muchos de los casos va a ser presunción, y en ese, pro, y en ese proceso, tanto en la aclaración, como en el que la autoridad lo va a definir o encontrar a través de esta resolución miscelana, donde da ciertos pasos, pues volvemos a caer en, en el mismo vicio, tanto para mí decirlo, como para la autoridad ejecutarme. Entonces, yo creo que como un punto de, un punto de los que podríamos decir que concluir, yo creo que vamos a estudiar la resolución miscelánea siempre a la par de la ley. es que si bien eso siempre debemos haberlo hecho, pero creo que ahora hay un énfasis más importante de todas las cosas que impactan y que están transgrediendo la legalidad, están transgrediendo las, oh, así que las medidas constitucionales para la protección de los derechos humanos y verlos, ubicarlos y de alguna manera pues ir preparando por un lado la metodología de un control interno fiscal, la metodología de un cumplimiento de los procedimientos que pide la autoridad para minimizar el riesgo de entrar en controversia. Pero pues ya no las aventó el 28 con todo, cuando se sacó sus cifras de la manga. Entonces desde ahí vamos a empezar porque no es lo que tú dices ni de una ni de otra forma. Ahora es una invitación y por otro lado tengo la amenaza y la amenaza es la suspensión de sellos. Y entonces voy a tener ¿cuánto? Según la resolución de serata, me dice, 30 días. Sí, pero en 30 días ya me morí de hambre, hermano. Porque tú, yo te doy 30 días para que yo te lo demuestre. Pero ¿cuántos días tú tienes más después para darte el gusto de contestarme el último día? Entonces, si, te doy, si tienes otros 30 días, unos 15 días, los que sean, pues son otros 20 días más que yo estoy sin operar porque tú me tienes suspendido los años. Entonces claro. yo creo que esta resolución miscelánea es, hay que estudiarla muy bien. Sí hay que aprovechar, yo digo que esta es la segunda conclusión, aprovechar las precisiones que hace en cuanto a los procedimientos para cumplirlos y de alguna manera minimizar en un análisis así de exhaustivo de riesgos, no caer en controversias con la autoridad. Perfecto, maestro, pues eh, bastante valiosos comentarios con respecto a, a esta parte de la... De la del estudio de la resolución miscelánea, de las afectaciones, y esta última parte que nos compartió de, de los derechos humanos como tal, de esa afectación que va a tener a los derechos humanos, en este caso del contribuyente, ya que, como lo mencionaba, en ese afán recaudatorio, pues muchas veces no se observa por parte de la autoridad, ¿no? Y en este caso, pues, te, nos tendremos que a, a, a llegar o acercar a los mecanismos, tanto jurisdiccionales, para efectos de la protección de esos derechos humanos consagrados en la constitución como lo menciona el maestro derivado de esa reforma en su artículo primero pues eh, me voy a permitir aquí eh, mandar los últimos saludos a Enrique Fausto saludos desde Durango saludos hasta Durango Enrique uh, Lucerito que nos está viendo también excelente programa y comentarios saludos dice Antonio Aranda saludos mi, mi gran maestro Vicente le manda saludos aquí nuestro eh, nuestro capitán el maestro Antonio Aranda ya lo degradó, dejémoslo en almirante, ¿no? No, este, le iba a decir astronauta, pero así, así ah. lo, lo nombran ahí en este, en Rompiendo Paradigmas. Ah, perfecto. <ríe> Nuestro capitán del, del equipo. Saludos, maestro Aranda, también. Ray, eh, Jerry dice: Así es, no da tiempo, es demasiada información y muchos cambios que se tienen que analizar cuidadosamente. Muy acertados los comentarios de ambos. Saludos. Elido Canseca López, en línea desde Guatemala, fíjense, desde Guatemala nos están viendo también. Saludos hasta Guatemala, saludos aquí también a Manuel Poblete, y pues a todos nuestro auditorio que, que se dio la oportunidad de vernos el día de hoy, miércoles 29 de diciembre, como les comentaba, el último programa del, del año, y pues personalmente yo creo que, que nos, nos dio un regalo bastante importante aquí el maestro Vicente Ortiz con, con sus comentarios bastante, bastante específicos y acertados desde una perspectiva que, que tal vez eh, esperábamos meternos a, a, a leer la miscelánea pero siempre es importante eh, considerar esa, esa naturaleza que tiene la miscelánea como tal y verlo desde otro punto de vista de, desde otra perspectiva pues eh, maestro le agradezco su, su participación se nos, se nos acaba el tiempo hay ah, a, a todo el auditorio también los esperamos ahorita a las nueve de la noche con el siguiente programa eh, un programa también ya tradicional que ya tiene bastante tiempo por acá, rompiendo paradigmas, donde pues nos van a acompañar el, el maestro Martín Rojas Tamayo, el maestro Pepe Soto, eh, el maestro Antonio Aranda, el maestro Salvador, eh, el maestro Enrique Corona, y pues los esperamos a las nueve de la noche, ya en media hora, y pues maestro Vicente, no sé si quieras despedirse aquí de nuestro, de nuestro auditorio para poder cerrar nuestro programa. Por supuesto, claro que sí, ya a vísperas del ocaso del 2021, pues les deseo a todos, a usted maestro y a todos, toda la gran familia Census que nos ha acompañado y que nos te, ha tenido fe en nosotros en los cursos, en la capacitación. Ya le diremos a nuestro astronauta, a nuestro capitán, que ya queremos los presenciales con los cuales interactuamos y podamos hablar y esperemos que ya el próximo año se nos permita, sea más fácil. Pero sobre todo ahorita, pásenla muy bien, disfruten las fiestas de fin de año, disfrutemos que seguimos aquí, que estamos aquí, que la gran familia Census no tenga ninguna merma, ninguna pérdida, cuídense muchos, porque eso sí, desgraciadamente seguimos en semáforo sandía, verde por fuera y rojo por dentro. Cuídense mucho, feliz años a todos, que la pasen muy bonito, cuídense y pues al rato no se pierdan el programa rompiendo para Madigmas, aquí que también con todo nuestro gran equipo y de grandes amigos que, pues, de alguna manera dialogan para beneplácito y, y difundir el conocimiento, que sea alguno de los objetivos de esta gran familia. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, maestro. Pues, por mi parte, igual a toda la audiencia, un gusto haber compartido este miércoles con ustedes y, pues, eh, haberme brindado su, su atención aquí, aquí también al maestro y a todos los expositores que nos han acompañado durante todo este año. Eh, reciban de parte de su servidor, de parte de la familia Census, un fuerte abrazo y pues esperemos vernos en el año 2022, ya el próximo miércoles estaremos de vuelta acá con, eh, con más temas, con más eh, invitados y pues siempre con el ánimo de crecer eh, como profesionales y de compartir más que nada, eh, pásensela bien con sus familias, cuídense mucho y pues de parte de un servidor, Carlos Ramírez desde Oaxaca les manda un fuerte abrazo, saludos a todos y nos vemos el próximo miércoles